Ustedes como observadores internacionales, ¿cómo han visto el proceso a lo largo del día? Eh, pues, eh, yo me llamo Ricardo Ulico Meyer, yo soy de Estados Unidos de América, y hemos venido nosotros aquí para presenciar la, las elecciones presidenciales, eh, esta vez en Nicaragua, y por pura casualidad eh, estamos realizando en Estados Unidos elecciones presidenciales casi al mismo día. no Entonces para nosotros que somos de Estados Unidos es difícil evitar una comparación entre el proceso electoral eh, en Estados Unidos y el proceso electoral aquí en Nicaragua. Y tengo que decir que... En Estados Unidos, ahora en, eh, en estas elecciones, se puede decir que la gente es sumamente disgustada con con tanto con el proceso electoral como con los candidatos. En cambio, aquí en Nicaragua, según, según hemos visto ahora, hoy, eh, visitando los puestos eh, de votación, eh, todo parece... Bien organizado, la gente está votando con entusiasmo, casi con alegría, se podría decir. Y como, como dicen, es una fiesta cívica, ¿no? Y, eh, eh, y en, en los tiempos... Eh, anteriores. Estados Unidos era el buen ejemplo de la democracia en el hemisferio, ¿no? pero ahora hoy en día parece que es más bien Nicaragua, eh, un pequeño país, eh, eh, mucho más pequeño que Estados Unidos que ahora es el buen ejemplo de, de la demo democracia en el hemisferio. Nicaragua, el pequeño gigante, ¿no? ¿Qué se puede decir? Así es. Para